a los que están desde YouTube y bienvenidos a todos los que están hoy acá desde eh, Zoom. Estamos felices junto con Vero. Eh, vamos a tener una clase sumamente increíble porque, bueno, hoy vamos a aprender cómo eh, crear videos exitosos, cómo tratar de guionar de una manera que te lleves con la cámara felizmente. Así que vamos a darle la bienvenida a Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos por ahí? Todo muy bien. ¡Acá estás! ¡Qué linda que estás, Vero! ¡Estás hermosa! ¡Estás muy, estás muy, hermosa, está, estás muy, muy rubia. rubia! Estoy, estoy muy, muy rubia por ¡Hola, Leti! <risa> estoy, estoy viendo gente conocida, así que hola a todos. Bien. Bienvenidos. Eh, la verdad que cuando Sandra me propuso que hiciéramos este webinar me, me dio un poco de cagazo, voy a decir la verdad, porque nunca hice webinar. Así que si hago alguna cosa que no está muy bien, después me avisan. Pero la idea es todo, todo perfecto. Pero la idea es que durante esta hora tengamos un poquitito los conceptos generales de, de cómo ustedes pueden armar videos para sus emprendimientos, para las cosas que, que quieren vender, que pueden ser productos o servicios, y que les sean fáciles. De paso, eh, un camión que toca bocina, ¿no? Eh, pero que les, que les sea más fácil, que se puedan amigar con la, con la situación de poder venderse en las redes sociales, que hoy por hoy es tan importante para cualquier emprendimiento sea un producto o sea un servicio, o incluso si ustedes se quieren vender a ustedes mismos, por algún, algún tipo de profesión que tienen, o alguna cosa que quieren hacer, y lo que quieren mostrar en su Insta, o en su YouTube, o lo que sea, es a ustedes mismos, ¿no? Como buena periodista ya empecé a hablar mucho. Claro, no importa, pero estamos acá para que justamente podamos interactuar, ¿no? Eh, una de las cosas que va a tener este, este webinar es que nos gusta que ustedes participen, sí, y sobre todo que vamos a poner en práctica algunas cuestiones que tienen que ver con el celular, que Vero es una genia, y que tiene experiencia en hablar en cámara, tiene experiencia en todo lo que es medios digitales. Así que, Vero, si te parece, empecemos con la presentación. Así ¿Te conocen un poquito más quién sos? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo llegaste a donde hoy estás? Vamos. Acá, bueno, esto es eh, una presentación para un poquito que, que sepan esto que dice Sandra, ¿Quién soy? Eh, la, las chicas surfeando que hay ahí son porque hace un par de años empecé a surfear y es lo que más me gusta, es lo que más me, me conecta con quién soy, así que decidí que todas estas Verónicas, en sus diferentes versiones, son chicas que están surfeando. Eh, tengo 48 años, cumplí 48 hace muy poco, en septiembre, y empecé mi, mi conexión con los medios en una radio zonal, yo soy de Quilmes, vivía en Quilmes cuando era muy chica, y entré a trabajar de pedo en una radio como recepcionista. Y quien hoy es mi marido, en ese momento trabajaba en la radio, y trabajaba en Match Music, que era un canal de, de videos, eh, yo no tenía ni idea qué era, y un día me dijo, no, me acompañás, no sé qué, terminé yendo ahí, me hicieron un casting, y empecé. ese fue mi primer trabajo eh, en la tele. Trabajé en Match Music como cuatro o cinco años, ahí hice de todo. Lo más entretenido es que después del, de, de mi casting, el día que iba a practicar cómo se hacía mi trabajo, llegué al canal y la chica a la que le tocaba salir en vivo eh, se había quemado un ojo con la bandina, eh, así que tuve que hacer cuatro horas de vivo eh, sin haber tenido ningún tipo de ensayo. Así que eso fue muy divertido. Después hice distintas cosas, trabajé mucho en radio, trabajé en utilísima satelital, bueno, trabajé en metro con Juan Castro, que fue una experiencia muy muy linda, entre Match Music y que tuve mis, mi primera hija, eh, me fui a Chile durante un año cuatro o cinco veces a hacer eh, un curso de coach antológico con Julio Laya, que es uno de los creadores de, del coaching. Eh, después trabajé en Kabul, que bueno, ahí lo tienen, es una radio que fue la radio, o sea, después de Rock and Pop fue la radio que creó Greenback. Eh, cuando, cuando, cuando volvió a hacer radio, trabajé en el proyecto de ESPN Radio cuatro años, y después, y acá con Leti que nos conocemos, terminamos haciendo un curso de Practitioner en PNL, que, que de verdad me, me ayudó mucho. Más allá de hacer cosas al aire, de tele y de radio, también soy productora, eh, yo creo que soy productor desde que nací, uno nace siendo productor, no se aprende a ser productor Ser productor eh, Es una actitud ante la vida, es eh, eh, algo que yo le digo problemer Porque hace muchos años eh, en un festival de música va un amigo mío que es productor de, de festivales y de ese tipo de cosas Y me manda una foto que la oficina de producción, no se llamaba oficina de producción, tenía un cartel que decía problemer porque los productores somos grandes resolvedores de problemas. Entonces, y la mayoría de los emprendedores no dejan de ser problemers, porque son personas que todo el tiempo tienen que resolver algún problema, o con el... ...o si se les cayó internet, o si el correo no, no mandó bien lo que tienen que, que enviar, así que eh, a mí me gusta um, autodefinirme como una problemer, así que trabajé como productora en Canal 7... En el primer programa de género que hubo en la televisión argentina, de, dedicado 100% a toda la problemática de género, fue muy interesante trabajar ahí, y ahora hace ya casi dos años que eh, trabajo en rock and pop hago un programa todos los días, de 1 a 4 de la tarde, que se llama Llave en Mano, con Joe Fernández y con el Pollo servinio y además, eh, los sábados, en Rock and Pop Mar del Plata, tengo un programa que es más un, un placer que, que un laburo, que se llama Vuelta por el Universo, en el que hablo de surf, de música, de cosas que pasan en Mar del Plata, y demás. Bueno, creo que ya está bien con eso, no con la presentación esa ya... Está perfecto. Eh, ¿no? <risa> Las preguntas que tengan las van a mandar por, eh, por chat, y Sandra me las va a ir diciendo porque así no, eh, no, no, no, yo no me disperso, porque básicamente si me preguntan a mí, me disperso. Y eso sería un problema. Bueno, ¿Qué vamos a aprender hoy? Que esto es lo que más me gusta. Eh, la verdad es que lo primero que yo quiero es que aquellos que todavía no se atreven a hacer videos, eh, pierdan el miedo que, que pierdan el miedo a hacer el ridículo, a que no les va a gustar, pierdan el miedo, o sea, no pasa nada, no estamos haciendo operaciones a corazón abierto, no se va a morir nadie, lo peor que puede pasar es que el video no salga bien. O sea, no pasa nada. Después van a aprender a grabarse, ¿Cómo, cómo hacen para grabarse, van a empezar a identificar algunos secretitos para que la, la cámara los tome bien, y demás. Después vamos a hablar del lenguaje corporal, una estupidez, pero si yo ahora estuviese así... Diciendo, ay, bueno, y chao ya no me van a creer nada que a mí me gusta esto que estoy haciendo. Entonces, bueno, el lenguaje corporal habla como hablan mis manos, como hablan mis ojos, mi mirada y demás. Vamos a aprender a guionar los videos, porque una de las cosas que nos pasan usualmente es que como no guionamos lo que queremos decir, ahí es donde vemos el video y nos parece que está malísimo, porque como no sabíamos qué íbamos a decir, arrancamos a decir cualquier cosa y después no nos gusta y por otro lado, vamos a aprender a interactuar con nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, como emprendedor, o con su proyecto, entiendo que ya saben cuál es su audiencia, y si no lo saben, es un gran momento para que Sandra sea su coach, y les, eh, les, les diga eh, cómo hacen para identificar quiénes son, quién es su audiencia, cómo le tienen que hablar, cuáles son las cosas que a su audiencia les quedan mejor, porque cada emprendimiento... Eh, tiene un, es, como un, eh, es como un organismo vivo, entonces eh, ustedes lo tienen que cuidar sabiendo cómo son las características del emprendimiento que tiene. Entonces esto es lo que vamos a aprender, o lo que yo quisiera que aprendiéramos el día de hoy. Bueno, y yo les voy a plantear, después cuando terminemos la clase les vamos a mandar con Sandra por mail, eh, como lo más importante de lo que se hizo hoy porque yo sé que es un montón de información, y entonces después van a decir uy, no me voy a acordar de todo, pero esto que yo les voy a plantear son desafíos que ustedes van a hacer cuando terminemos el, el webinar, y los van a practicar en su casa. Entonces, ¿qué es lo primero? el primer desafío que les, vamos, que les voy a plantear? Es que se van a grabar por 15 segundos presentándose. ¿Y, cómo vamos a, ¿Y qué vamos a hacer? Yo lo voy a hacer con mi celular, voy a hacer el ridículo yo por primera vez, con ustedes, porque esto es, no lo voy a hacer solo una vez, el ridículo lo voy a hacer un montón de veces. Entonces la idea es, ustedes cuando se empiecen a grabar, yo ahora me voy a empezar a grabar, van a ver que arriba de su teléfono, eh, donde tienen para grabarse, van a tener los segundos marcados. Entonces, suponiendo que este fuese el, el primer desafío, sería así. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Verónica Tosounian, soy periodista, tengo tres hijos, una hija de 22 años, un hijo de 18 casi, y una hija de 19 recién cumplidos. Lo que más me gusta en el mundo es surfear. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta? Esos fueron 15 segundos. Entonces, yo ahora eh, voy a seguir compartiendo, después vamos a ir sobre... Sobre lo que hice y, y vamos a volver a ver ese video todos juntos Para que corrijamos Entonces, ¿Ustedes qué van a hacer? Se van a grabar, como hice yo Y se van a ver En ese video la idea es que ustedes digan En 15 segundos Quiénes son, qué hacen, qué les gusta Y para qué es importante que hagan esto Para que ustedes puedan ver Si les alcanzó el tiempo Si no les alcanzó el tiempo Si, qué, si supieron qué decir Y por eso les pongo acá Evaluémonos O sea ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se sintieron cómodos? ¿Se vieron ridículos? ¿Les pareció que lo que estaban haciendo no estaba bueno? Eso como primera instancia. Después, ¿te alcanzó el tiempo para lo que vos pensaste en tu cabeza que querías decir? ¿Los 15 segundos te quedaron cortos? ¿Por qué uso 15 segundos? Porque como una story de Instagram, son 15 segundos, es una, es una medida que ustedes tienen que empezar a tener como en el cerebro. Ahora parece un delirio lo que les estoy diciendo, pero yo les aseguro que cuando lo empiezan a hacer un montón de veces, el cerebro que aprende súper rápido, empieza a tener como conciencia de cuántos son 15 segundos, y va a llegar un momento en el que ustedes, más allá de que vieron que tienen la ruedita en Insta, que les va mostrando que, que se les está acabando el tiempo de la primer, del primer story, más allá de esa ruedita, ustedes ya... Mentalmente van a tener medio hechos esos 15 segundos en su cabeza. Después, como hablamos de primera práctica sin guión, supieron qué decir, empezaron a dudar, se trabaron, querían decir una cosa y después no supieron qué decir. Y para terminar con este, en esta primera evaluación, y que es fundamental, pudieron mirar a cámara o miraron para cualquier lado, o la vista se le fue para otro lado o miraron para abajo. Es muy importante que ustedes aprendan a mirar a cámara. Es como cuando, cuando haces tele, el camarógrafo te enseña y hay una lucecita roja en la cámara que el camarógrafo te dice que vos tenés que mirar ahí. Bueno, en el agujerito que ustedes tienen de la cámara en el celular, es ahí a donde tienen que mirar. ¿Por qué es ahí donde tienen que mirar? Porque ahí es donde es como que ustedes van a conectar con su público. O sea, ahí es donde está el público, ahí es donde está la persona que los está mirando. Entonces, siempre hay que mirar. Al circulito, aunque a veces al principio parezca un tanto antinatural, por llamarlo de alguna manera Bien, una vez que tuvieron ese desafío hecho, una vez más voy a hacer el ridículo, les dije que no era la primera vez Vamos a empezar a hacer algunas cosas que tienen que ver con que podamos aflojar la boca eh, nuestra, Nuestros labios son músculos, eso lo saben todos, entonces cuando vos estás nervioso, ¿qué pasa? Tenés la boca dura porque estás nervioso, entonces tensás la boca, tensás los hombros, se te pone el cuellito como para adentro, en algunos casos por ahí te ladeas la cabeza para algún lado, porque a veces uno no se da cuenta y termina como medio... Entonces, un gran ejercicio para aprender a aflojar la boca, muy bien, ¿quién está ahí? Eh, Jean Franco, que ya agarró el lápiz. Lápiz, boca, ¿no? Se van a reír de mí, pero no importa. Muy bien, Sandra. Entonces, muy bien, aquí te... No, no, llego a ver a todos. Entonces, lápiz en la boca, y van a volver a intentar hablar 15 segundos con el lápiz puesto en la boca. Entonces es así. Hola, soy Verónica Benigatroshaunian, les quiero contar que soy periodista, trabajo en Rock and Pop todos los días, de lunes a viernes, de una de la tarde a cuatro con el Roger charuino y Joe Fernández, en un programa que te llama Chávez Mano. Van a pasar un montón de cosas con esto. Lo único que sabemos es que es una reconcheta. <risa> que, puede, que puede ser que, que se escuchen como si fuesen chetos, es muy probable que no se entienda nada de lo que van a decir, y es muy probable que larguen una cantidad de baba espantosa. Así que esto no es una, un ejercicio sexy, o sea, si se quiere levantar a alguien, no es un ejercicio para hacer. No es para Tinder. Este ejercicio no es para Tinder. Estamos de acuerdo. Bueno, pero, ¿qué van a lograr con esto? Que puede ser un lápiz, una lapicera, puede ser un, un palito del pelo, un, un palito de comer sushi, lo que tengan ganas. Lo que van a hacer con esto es que van a aflojar mucho los músculos de la boca. Y además, como se van a reír de ustedes mismos, van a aflojar todos los otros músculos. Porque lo importante es que ustedes entiendan que no pasa nada. Si sale mal, no pasa nada. No es que el, eh, eh, nunca más nadie les va a comprar eh, nada de lo que ustedes hacen porque el video no fue el mejor video de la vida. Y además, como van a poder practicar un montón, la realidad es que no tienen por qué subir el primer video. Como no hace falta subir el primer video, vamos a practicar un montón ya cuando subamos un video y va a ser más o menos el 125, que hagamos 126, ya va a estar bastante digno. Entonces, gran secreto, el lápiz. Esto también se los recomiendo a todos si van a tener una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque como uno va nervioso a las entrevistas de trabajo, y más en momentos en los que conseguir un laburo cuesta un montón, si vos antes de entrar a la entrevista de trabajo haces este ejercicio, vas a entrar con la cara más relajada y vas a hablar mejor y tu dicción va a ser mejor y lo que vas a decir lo vas a decir mejor. Esto es un secreto que no era para hoy, pero no importa. Ya que pero aparte, en... de que, aparte de hacer el ejercicio, ya te programas con el, con el lápiz de que te querés aflojar. Son las exactamente, dos cosas. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, entonces, segundo desafío, vamos a hacer lo mismo con el lápiz en la boca. Tercer desafío que van a tener, vos aflojaste la boca, pero todavía sentís que la adicción no es la mejor de todas, como que todavía te falta, porque si hay algo que es como súper importante en los videos, o a mí me pasa esto, es que necesito entenderle al que me está queriendo vender algo, o al que me está queriendo contar una historia, o al que me está queriendo decir una noticia, porque si no es como, es, nada, es como medio choto, entonces para eso que vamos a usar, vamos a usar trabalenguas. Cosas importantes que tienen que saber de los trabalenguas. Yo les, les, les puse algunas opciones. Agarran cualquier trabalenguas. Lo importante no es decirlo bien. Lo importante es que se afloje la boca y que lo hagan en diferentes tiempos. ¿Para qué? Para que puedan tener diferentes momentos de modulación. Entonces, por ejemplo, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. No importa si lo decimos bien o mal, lo importante acá es que van a practicar aflojar la boca y se van a tomar el tiempo. Entonces, cualquier trabalengua que elijan, primero lo van a decir en 15 segundos, se van a poner el timer, el, el relojito del celular, lo van a decir en 15 segundos, un par de veces hasta que lo pueden decir en 15 segundos, después lo van a decir en 10 segundos, y después lo van a decir en 8 segundos. Y con eso, ¿qué es lo que van a lograr? Van a lograr, primero, ver si pueden cambiar el ritmo de lo que van a decir. Porque ustedes van a tener, cuando quieran eh, vender algo, o quieran contar algo, ustedes piensen que a la gente le cuesta eh, mucho prestar atención, y que no tenemos muchos segundos de la atención de nuestro público. Entonces tenemos que poder... Gianfranco, ¿estás hablando o, o, o sea, me estás preguntando algo? Oh, porque te, te veo mover... No, la disculpa, estoy, estoy, estoy haciendo los trabalenguas, a ver cómo voy. Ah, perfecto, perfecto, porque no sabía si me estabas queriendo preguntar algo. Bien. Bueno, ya que Entonces, está en franco, que lo diga. Porque claro, lo tal dar. cual. A, a ver. ver. Nadie pica piedra como Pedro pica piedra, porque si alguien pica piedra como Pedro pica piedra, es porque Pedro pica piedra le enseñó a picar piedra. Muy bien, bueno, como lo hace ya en franco lo van a hacer todos, van a elegir distintos trabalenguas, que pueden ser estos tres, o pueden ser cualquiera, y empezar a probar con cuán eh, eh, flexibles son para cambiar los tiempos de las cosas que quieren decir. Porque van a tener, indefectiblemente, que poder dar mucha información en un tiempo muy acotado. Todo esto si, por ejemplo, hablamos de una story de, de Instagram. Tal vez quieren hacer un Instagram Live, y lo pueden hacer más largo, o pueden, quieren, quieren armar un video para el feed, y entonces tienen un minuto, o tal vez tienen ganas de, <coughs> perdón, de explicar un montón de cosas, lo van a subir a su canal de YouTube y tienen un montón de tiempo. Pero así todo, también hay algo que es importante, que es que ustedes puedan cambiar los ritmos de lo que van a contar. Espérenme que voy a tomar agua porque yo no cambié ritmo. Bueno, eso es para que qué? vayas un poco más despacio, ¿verdad? No? <coughs> tranquila, tenemos tiempo. Tenemos un montón de vamos tiempo, 20, pero yo... vamos, vamos 25 ¿viste? minutos, así que relajá, tranquila. Palo y palo ella, ¿viste? <risa> Entonces, una <risa> preguntita, <risa> una preguntita. Podés sí. decir los 15 segundos, pero se puede hacer 15 segundos más otros 15, más otros 15, más otros 15. Sí, se pueden hacer 15 más otros 15, más otros 15, pero ahí tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Punto uno, no todo el mundo va a mirar los 15, los 15 más los 15 más los 15 más los 15 más 72 15 que nosotros querramos hacer. Por otro lado, en los primeros 15, si yo voy a tener 2 15, 3 15 o 25 15, en los primeros 15 tengo que lograr engancharlos para que sigan mirando los otros 15. Entonces, en esos primeros 15 tengo que tirar la cantidad de data justa para que tengan ganas de ver los otros 15 de los otros 15. Igual vamos a ir con eso después. Pero lo que digo es, también es importante que ustedes identifiquen los distintos ritmos de hablar, porque yo no puedo contarles todo de la misma manera. Yo no les puedo contar eh, que llegué la primera vez a Match Music a querer, hacer, a querer practicar con la cámara y que mi compañera Ana María Domínguez se había quemado el ojo con la bandina de la misma manera que les cuento mi primer parto, porque tengo que tener otra cadencia al hablar, porque tengo que saber manejar mis emociones y lo mismo pasaría no sé, si eh, ustedes tienen un emprendimiento de zapatos, suponte, no me vas a contar con el mismo tono, ni con el, la misma velocidad, el Cyber Monday, que tenés, no sé, 2x1 o 30% de descuento en las sandalias del año pasado, que si me vas a contar que estás lanzando tu colección nueva, Vas a, lo vas a contar distinto, te vas a tomar otro tiempo, vas a pensar qué cosas realmente son importantes, qué cosas tengo que saber, qué, qué, qué es lo que me vas a querer informar de, de todo eso. Entonces está bueno que ustedes tengan en cuenta que, que, que puedan manejar distintos ritmos, distintos tonos, y ¿sí? entonces estas cosas los van a ayudar para eso, para que ustedes puedan empezar a identificar distintas cuestiones que tienen que ver con su tono. Esto para mí es la base de cualquier cosa en la vida. Todo es 1% de teoría y 99% de práctica. Eh, cuando yo empecé a surfear, bueno, o hacer algo parecido a surfear, que es lo que hago lo que me sale, ya tenía 46 años, entonces yo era algo que tenía muy pendiente en la vida, porque me parecía que estaba buenísimo, lo había visto cuando, cuando era chica, pero bueno, también cuando yo era chica no era algo que estuviese tan a mano, económicamente, no había escuelas de surf, ni nada. Pero tengo un amigo que surfea, surfea hace mucho de manera sí, materna, del otro mundo. Entonces hablando, yo le digo, ay, a mí me encantaría surgir. Y me dice, ¿por qué no lo haces? Yo no, tengo 46 años, ya, escúchame. No, ¿y qué tiene que ver? Bueno, cuestión es que a los 46 años, 31 de diciembre de 2019, tomé mi primera clase de ser. Y el mar me enseñó un montón de cosas. Que primero siempre es distinto, siempre hay otra ola, siempre vas a tener la oportunidad de intentarlo otra vez, siempre todas las olas son distintas. Esto es lo mismo. Yo les puedo dar todos los tips de cómo se hacen los videos, pero si ustedes no practican, nunca se van a sentir cómodos con eso que van a ver. Porque de la única manera que se genera comodidad, es como cuando aprendes a manejar. Vos aprendes a manejar y primero estás pensando, tengo que apretar el embrague, tengo que poner el cambio, ahora acelero, pero no largo el embrague de golpe. Pero... Y hay un momento de tu vida en que lo haces natural, ya no pensás qué paso viene después. Con esto les va a pasar lo mismo. Entonces lo importante es que no se desanimen. No es que porque hago un video y no salió bien, listo, ya está, no hago ningún video más, uy, yo no sirvo para hacer videos, soy un nabo, no. O sea, a todo se aprende. O, o, o sea, nadie, cuando, cuando eran chicos, no aprendieron a gatear de un día para el otro. Primero gateaban con una pata estirada y, y arrastraban una y después con, y, y, o por ahí eran los dos brazos y arrastraban a las, do, las dos piernas o, o primero gatearon y después se sentaron. Nadie es igual. Entonces, ténganse fe y sepan que todos los videos que se graban los van a ver ustedes. Si no están buenos, los, los borras. O sea, no pasa nada. Vuelvo, no es una operación a corazón abierto, es un video para redes sociales, no pasa nada si sale mal. Entonces eso es lo que quiero que así se, se metan en la cabeza. Y acabamos con algo que, que hablamos bastante con, con Sandra muchas veces, eh, Ah, porque no, lo, lo que no les conté es que yo me hice muy amiga de Sandra porque fue mi, mi profe, primero, antes de ser sí. mi amiga, fue Exacto. mi profe. Eh, nos, hicimos, nos hicimos muy amigas y nos queremos mucho, pero... Eh, eh, todo lo bueno que tengo de, de mis redes sociales, me lo enseñó Sandra, y siempre que tengo una duda, vuelvo a Sandra y le digo, ay, Sandra, no sé qué hacer con esto, y ahora no sé qué, porque me, me enseguida me batato, y Sandra me resuelve todo, como siempre, porque ella es la problema yo hablaba de problemers, la, person, la chica problemer eh, que resuelve todo es Sandra. Bueno, entonces, ¿qué van a lograr si ustedes hacen sus propios videos? Primero y principal, mayor cercanía con el público. ¿Por qué? Porque lo que pasa, y que a ustedes les debe pasar con los emprendimientos o con, los, eh, con las personas que siguen las redes sociales, es que la gente, somos todos medio fijones. a todos nos gusta mirar lo que hacen los demás. Entonces, si yo voy a comprar un producto, a mí me encanta saber quién está atrás, quién lo hace, por qué hace zapatos, o por qué, hace, por qué teje crochet o por qué, por qué, o sea, si no sé, eh, sos masajista, cuánto hace que haces masajes, cuáles son las técnicas, entonces a mí me gusta saber quién está del otro lado. Entonces, primero van a lograr muchísima más cercanía con su público Después van a hacer que la gente consuma de manera mucho más fácil El producto o servicio que ustedes dan Porque si yo escucho hablar a alguien que me cuenta lo que hace Me cuenta su pasión Me muestra cuánto le gusta eso que me está vendiendo A mí me van a dar muchas más ganas de consumir eso Y además van a conseguir mayor interacción Y ahí, y en eso sí, eh, lo sabe Sandra más que yo Cuantas más interacciones tenés con tu público Instagram te quiere más Facebook te quiere más, YouTube te quiere más, porque esto es una cuestión de que te quieran las redes sociales, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a lograr más interacción. Esto es muy importante, y no es lo fundamental, pero digo no son todas, o sea, lo que quiero fundamental, Digo no es que estas son las únicas que existen. Es importante que ustedes sepan, antes de hacer cada video, cuál es el objetivo de ese video que ustedes van a hacer porque no es lo mismo, no va a ser igual, si ustedes quieren vender algo, si ustedes quieren persuadir, ¿qué quiero decir con persuadir? Eh, es eh, convencer, dicho más diplomáticamente, convencer a la gente de que haga algo, si ustedes quieren informar algo, si ustedes le quieren recordar algo a su audiencia, o si ustedes simplemente los quieren entretener, porque, porque tiene que ver con, con lo que ustedes venden. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a querer vender algo, eh, van a tener que pensar en un guión que tenga que ver con que eso que ustedes van a vender es un problema a la persona que lo va a comprar. Entonces, supongo, eh, pongo el ejemplo de los zapatos o de las carteras, con cartera. si yo vendo carteras en mi video para vender, lo que le tengo que mostrar a mi audiencia es eh, que llega la primavera y que ya esa cartera negra que estuviste usando todo el invierno no va más, y qué mejor que ponerte un, una cartera un poco más clara, con colores más vivos, que tenga que ver con la ropa que usas. Por ejemplo, si yo los quiero persuadir, que probablemente tenga que ver, por, supónganse, con eh, un servicio, no sé, soy, hago, hago las uñas de gel. Entonces les voy a decir, viste Kelly, o sea, voy a ponernos sé, una foto de, de las uñas de alguna, de, de, no sé, de una de las Kardashian. Entonces voy a decir, viste el último modelo de uñas de las Kardashian, ¿No, no pensás que a vos te quedaría divina una uña muy parecida para esta salida que tenés el sábado con ese chongo de Tinder que conseguiste? Yo no le estoy diciendo que se las haga, pero le estoy diciendo, che, la verdad que si vas a chonguear de Tinder, está bueno que te hagas las uñas. Muchas veces con mi emprendimiento puedo querer informar, no sé, a lo mejor yo vendía solamente por, por internet y ahora voy a tener un local o un showroom, entonces mi video solo va a tener que ver con que yo voy a informar, que voy a tener un nuevo showroom, que, que me pueden encontrar en otro lado, que tengo un nuevo punto de venta, que, voy, no sé, que durante X cantidad de días voy a estar de vacaciones y no voy a atender. Eso sería información. Si queremos recordar, recordar, por ejemplo, cómo son nuestros métodos de envío, eh, si queremos contar, por ejemplo, eh, que, el, que el, el envío no está eh, a, eh, puesto en el precio del producto, si queremos recordar con qué materia prima no sé hacés bolsa con materiales reciclados. Entonces vos querés recordarle a tu audiencia, de dónde sale el material que vos usás, o sea, entonces fundamental, pero tipo la base de, de, de todo lo que vamos a hacer ahora es tener claro el objetivo, un poco la base de todo lo que haces en la vida, porque si vos eh, pensás qué que querés lograr, a partir de ahí haces el camino inverso, que es ver, yo quiero lograr esto, bueno, cómo voy a llegar a, a ese lugar, ahí se me mezcla un poquito el coaching, pero bueno, vamos bien, es lo, es lo que hay acá. Bien, entonces, nos vamos a poner manos a la obra de cómo sería un primer video. Eh, estoy hablando rápido, pero queda un montón de cosas, y si no, no voy a llegar. Tranqui, que el mundo no se acaba. El mundo no se acaba. Pero bueno, nos vamos a poner manos a la obra. Cosas que hay que tener en cuenta. Ya tenemos el objetivo planeado, decimos, bueno, listo, mis videos de este mes van a ser con un video voy a vender, con el otro video voy a recordar, eh, con el otro video voy a informar eh, que me voy a tomar vacaciones Y tengo tres videos que voy a subir esta mes Primero vamos a guionar el contenido de acuerdo a la red social que vamos a usar Y a qué, por ejemplo, una cosa, como hablábamos antes, es que guionemos para Stories Y otra cosa es que guionemos para Feed o para IGTV, que tenemos más tiempo Entonces, pensando en qué red social vamos a utilizar, vamos a hacer el guion Ustedes van a escribir, a ver, ¿cuál es la diferencia entre escribir un libro, un poema, una novela, y guionar algo que vamos a decir? Vos vas a guionar algo y lo vas a guionar como lo vas a decir. Entonces no vas a escribir como si escribieras un poema de amor o una carta para tu novio. Vas a escribir lo que querés decir, cómo lo vas a decir. Entonces yo escribo, tiki, tiki, tiki, pongo bienvenidos a todos, les quería contar que... Eh, tengo un nuevo local que está ubicado en tra, ta, ta, ta, ta, y los espero de lunes a viernes, de 9 a 18, y después los sábados. Va. Escriben todo, pi, pi, pi. Lo leen. Cuando lo leen, se dan cuenta cuánto demoran en leer eso. Y ahí van a tener ya una idea, la primera idea, de si eso que guionaron sirve para la red social que ustedes quieren usar. Porque si ustedes querían hacer, como decíamos antes, stories, que ponele, vos decís, bueno, yo creo que esto me va a llevar tres stories, y cuando lo leo tengo un minuto y medio, bueno, pues no. Y después es tener en cuenta, en los primeros 15 segundos, ¿qué me entró? ¿Los enganché para que me sigan escuchando o no? Entonces, eso como primera medida. Después, tener pensado cómo y dónde vamos a grabar el video. ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿Me entendés? O sea, digo, ¿cómo es? que ¿Lo vamos a hablar con el celular? ¿Tengo trípode? ¿No tengo trípode? ¿Tengo una cámara ultrasónica que me prestan, que me graba en HD, que me, que así que me toque maquillar? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en al aire libre? ¿Lo vamos a hacer con luz natural? ¿Lo vamos a hacer en, en un lugar en casa? Bueno, ¿dónde? Después saber que a grabar videos le vamos a tener que dedicar tiempo porque hay que grabar unas cuantas tomas, porque tenemos que estar tranquilos y contentos de que nos salió bien, porque no, usualmente nos sale de una, entonces vamos a tener que dedicarle tiempo, y mi sugerencia es que pongan un día por semana, un día por mes, un día cada 15 días, de acuerdo a, a, a lo que ustedes quieran, que es el día en el que se van a tomar un par de horas para grabar todos los videos que después van a subir. Y después, también tener en cuenta, y de esto vamos a hablar un toquecito más adelante, que los videos hay que editarlos, entonces también eso requiere de tiempo. Hay aplicaciones muy fáciles que después las vamos a ver, pero eso igual lleva tiempo, entonces no es que... Después ya cuando estén más cancheros, quieren hacer un vivo, de... sí, pero pasito a pasito, suave, suavecito, todo junto, no se puede. Bien, y acá a mí el conejito este me encanta, y acá vamos a hablar de por qué es tan importante eh, la imagen. ¿no? De, de nuestra, Yo no sé si soy el mejor ejemplo, pero bueno, vamos viendo Primero porque, eh, y hablábamos esto de eh, cuando vos estás escroleando eh, Estás mirando stories de gente, o incluso estás escroleando el, el celu ¿qué, has, ¿Qué haces primero? Primero mirás Y usualmente todos tenemos el celu en silencio Entonces si eso que yo veo me interesa, activo el audio y si lo que veo y lo que escucho me interesa, presto atención de verdad, o sea, focalizo ahí me pongo... Eso es lo que le estoy prestando intención, ¿está bueno o sí? No? Y mientras sigo viendo, estoy evaluando si eso que me están proponiendo está bueno o no, y de acuerdo a eso actúo. ¿Y qué es lo, lo principal que tenemos que saber? Y Sandra lo dice todo el tiempo, nadie eh, recuerda nada si no lo vio siete veces... Eh, Nadie, es o sea, es muy difícil, a mí no me gusta el nadie, pero es lo que dicen todos los que saben de redes, actúa de primera, salvo que vos justo estuvieses buscando unas zapatillas blancas que son, la que, es muy difícil que alguien actúe de primera. Entonces, ese video, ese otro que diga lo mismo, lo vas a tener que subir unas cuantas veces. Entonces, si vos estás con mala luz eh, con unas ojeras por acá abajo porque tenés un hijo chiquito y ayer no dormiste en todo el día. Miren la Sandra como está divina. Eh, si estás constipado y te duele la panza y estás con la cara así, porque no, nadie te va a comprar nada, nadie te va a pedir un masaje. Y también está bueno que siempre pensemos en qué es lo que yo estoy vendiendo. ¿Soy cosmiatra? Bueno, no puedo hacer un video en el que la cara la tengo mal. Si vos pensabas que ibas a grabar el video hoy, y ayer dormiste mal, bueno, no, lo no grabes, hoy grabalo mañana. Eh, si sos peluquera, y justo tus rulos ese día no están en su mejor día, bueno, pues el video no lo haces ese día. Si sos masajista y estás con los hombros así, no porque estés contracturado, pero porque te, porque te da cosa hacer el video, bueno, no, porque a quién masajista le voy a creer yo si tiene los hombros pegados a las orejas. Entonces, esas son cosas que son importantes. O sea, no es que la imagen es, ahí tenés que ser joven, bella, delgada. No, tiene que ver con que lo que la gente vea le dé ganas de comprar eso que vos querés o de eh, adquirir tu servicio. Bien. Cosas, seguimos con eh, las cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar a grabar. Luz, les voy a mostrar algo. Si yo, en cambio de esta luz en la que se me ve mucho, demasiado para mi gusto, estuviese así, entonces, piensen en la luz que van a tener para grabarse, no es que ahora tienen que salir todos corriendo a comprarse el aro de luz, yo tengo un velador de hecho, acá, ¿no? no tengo aro de luz porque nunca me compré, pero piensen, a ver, a mí me gusta más la luz natural, nosotros por una cuestión de horario no podemos tener luz natural, ahí está el aro de Sandra. Pero si ustedes tienen en su casa una ventana que está buena y que hay un momento del día en el que les da, bueno, usen la ventana, la luz natural siempre garpa, siempre garpa y te hace ver la piel más linda, o sea, siempre que se pueda, luz natural. Tener el guión listo, haberlo practicado, haberlo leído, haberlo ensayado, lo que hablábamos antes del tiempo, cuánto tiempo le voy a dedicar a esto no lo quieran hacer corriendo, porque después se van a eh, poner mal porque resulta que no les alcanzó el tiempo. Y algo que es muy importante, y que usualmente no lo tenemos en cuenta, que es el background. ¿Qué quiere decir background? qué tenemos acá atrás, atrás de, de nuestra carita. A mí, en lo personal, esos backgrounds que te dan las aplicaciones, que parece que estás en el medio de una montaña, que no sé qué, no me gustan, porque y esto es un prejuicio completamente mío, yo siento que lo están haciendo desde el baño, y que ahí atrás está el botón del inodoro, que hay feo olor, no importa. Son cosas que me pasan a mí, que no le tienen por qué pasar a nadie. Pero sí lo que me pasa es que como que me da muy antinatural eso. Yo prefiero, si voy a conocer un emprendedor, que me muestre, si vos tenés un local, que me muestres tu local... Si quieren que se vea el logo, prefiero toda la vida que se impriman su logo, lo pongan en un, en un marquito y que esté ahí como atrás y que se vea, a que me pongan el logo ese ficticio de por acá que te pones un ponele. No, a mí, si a ustedes les gusta, yo no les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Les digo lo que me pasa a mí. Y por otro lado, volvemos. a eh, Tener, prestar atención, qué tipo de emprendimiento tenés para ver que se ve atrás. Porque si yo estoy vendiendo masajes, no tiene por qué estar la foto de toda mi familia, los pibitos, el perro, porque a nadie le importa si yo tengo hijos, pib... ahora, si hago ropa para bebés, no está mal que ahí atrás estén mis hijitos, mis sobrinos, y todos los chicos a los que, a los que he visto. Se, se entiende medio como lo que quiero decir, o sea, no tengo nada en contra de los bebés, tengo tres hijos, pero como que estar atento a que lo que está atrás mío tiene que reflejar de algún modo lo que yo vendo. Y si no tengo nada para poner atrás, busquen una pared que esté buena. Es preferible que no haya mucho y que atrás haya una pared blanca, linda, lisa, que no me diga nada, y ya está. Bien. Y acá les voy, eh, me voy, voy a hacer de madre orgullosa y les voy a mostrar. ¿Qué quiere decir esto? Que es el secreto mejor guardado y, y está bueno. Si al principio les da vergüenza hacer videos, los filtros que hay mil millones son un gran, gran recurso. Y yo les voy a mostrar, mi hija más grande tiene un emprendimiento con su mejor amiga, de impresión de fotos, hacen agendas y demás. Y como les da vergüenza, ellas hacen sus videos de esta manera, y es para mí muy divertido. Eh, mucho contenido hoy, por, por lo que calculo que estamos sí, grabando, mañana tenemos mucho más contenido y se vienen ¿no? sí. ah, viene cosas, es más de es? es sí, una cosa igual, sí, hay o sea, una, una cosa, cosa principal cosa. que tiene como... Bueno, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que la verdad es que no hace falta que ustedes se muestren la jeta, como me la estoy mostrando yo en este momento. No hace falta, la realidad es que ustedes pueden usar filtros lindos, divertidos, volvemos, por supuesto que tienen que tener en cuenta cuál es su emprendimiento, no porque eh, sos psicóloga y estás contando eh, que ahora vas a hacer eh, terapia de grupo y estás ofreciendo que la gente se anote para hacer terapia de grupo con vos, no sé si da el filtro este del de cartoon face que te pone la cara de, de, de un dibujito animado, porque bueno, mi psicóloga es un dibujo, no sé si sería lo mejor pero busquen, hay algunos que por ahí te arreglan un poco, o te ponen unos brillitos, o te ponen orejitas, bueno, al principio no es un mal recurso para, para como aflojar, ¿no? como esto de, che, no está tan mal, porque entonces por ahí focalizo en lo que digo, en cambio de focalizar en si estoy mirando bien, si no estoy mirando bien, y demás. Filtros, hay de todo. Bueno. Ahora sí, eh, y esto eh, para mí es lo más importante, y, y, y por eso hablábamos mucho con Sandri de esto. Van a, a tener to o sea, todos los pasos de, de cómo hacen para hacer sus videos. Distintos formatos, bla, bla. Ahora, con todo esto que saben, como que el próximo desafío es, empiecen a grabarse. Empiecen a grabarse, usen un filtro, dejen de usarlo, pónganse luz de día, pónganse empiecen a pensar en el background, van a tener ahí, ¿no? Entonces, primero se ponen un día por semana, si quieren, un día cada 15 días en el que le van a dedicar dos horas a practicar videos, es como andar en bicicleta y practicar. Entonces se van a guionar, van a decir, bueno, hoy voy a hacer este guión, voy a, voy a probar, lo voy a leer, me voy a fijar cuánto tardo. Che, y esto que estoy pensando, ¿decís que es más para IGTV, o decís que mejor lo hago? Algo que, que es importante y que me había olvidado del tema de, de las stories. Cuando están hablando, a ustedes se le, está llegando a los 15 segundos, que no te quede una palabra cortada entre una historia y otra, o sea, vos ves que la ruedita tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui está corriendo, cuando le queda un segundo, pausa y seguí hablando en la otra, porque si no queda corto, y queda espantoso, o sea, queda feo, se escucha feo, entonces presten atención a eso, cuando ven que ya la ruedita les está llegando como al final, hacen una pausita, respiran, bueno, eso es algo también muy importante, que vean cómo respiran, si se escucha la respiración, si respiran bien, si no respiran bien. Hay 10 millones de, no sé, meditaciones de 5 minutos, ponerse en contacto con la respiración, entender, ver cómo estamos respirando, si estamos agitados, si no. ¿no? Esas cosas son cosas que tienen que tener en cuenta el cerebro. De Entonces acá, y como ya les dije, 1% de teoría, 99% de práctica, como todo en la vida. Así que no es para, para ponerse mal. ¿Y qué vamos a hacer? Yo me... Ahora vamos con esto, pero voy a volver atrás. Vamos a ver mi video. Vamos a compartir mi, el video que hice antes y me voy a corregir a mí misma para que ustedes puedan ver qué cosas eh, tienen que observar de los videos que ustedes hacen. Entonces, esperen que voy a compartir pantalla. Aquí estoy. Perfecto. No se compartió, ¿no? Esperen. Ahí estamos. Bueno.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 Y lo único que hago es ver a dónde se me va el reflejo de los detes. Segundo, ¿es el mejor plano de Verónica? Y no, la verdad que no. No es el mejor plano de Verónica, porque por ahí yo, ahí el, el celular lo hubiese puesto un poquito más lejos, hubiese hecho que se me vea un poquitito una cosa que se le dice el plano americano, que es medio como el plano que, que va al pecho, para que también se vea qué es lo que, lo que hago con las manos. ¿Está claro que no tenía claro qué iba a decir? Porque terminé no diciendo nada. O sea, sí. Conté que soy periodista, que tengo tres hijos, que no sé qué, pero la verdad es que no conté mucho más que eso. Y terminé hablando de surfear. Entonces, ¿yo qué haría si me guionara este video? Diría, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Voy a hablar de cuál es mi profesión? ¿De qué es lo que más me gusta? ¿O de qué es lo que quiero que la audiencia me diga? ¿Qué cosa buena hay en ese video? Y qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en cualquier video, el call to action en pedirle a tu audiencia que haga algo, en que vos le pidas a tu audiencia que actúe. Como yo no vendo ningún producto, y lo que me vendo es a mí, mi call to action es que interactúen con mi publicación y que me, pongan, si les, que me contesten si les gusta surfear, si les gusta comer tortas, si les gusta cocinar, si les gusta salir a patinar. Ahora, ustedes podrían tener eh, un call to action que sea, no sé, contar en el video que fueron a su ropero y que se dieron cuenta que todos los zapatos que tienen son de invierno, y que entonces se quieren comprar zapatos de verano. Y el, el, el, la respuesta que les puedes pedir es, ¿a ustedes les pasa lo mismo? ¿Se dan cuenta cuando llega el calor que no tienen sandalias para ponerse? Y de, y de algún modo vas a hacer... una si vos... Estás por lanzar tu línea de sandalias. Vas a ver si hay un montón de gente que se da cuenta o no. O sea, porque ustedes también sus videos los van a poder usar para entender si, si algo que quieren lanzar, por ejemplo, eh, sirve o no. Entonces, vos puedes hacer una encuesta y la puedes hacer con un video en cambio de hacerla eh, con una encuesta de Instagram. Y directamente puedes hacerle un video a tu. A tu no sé. Eh, aprendiste una nueva, una, una nueva cosa para uñas. Ahora haces uñas de esas gerificadas larguísimas que, que usan las chicas más jóvenes. Y les puedes preguntar: ¿Ustedes usarían este tipo de uñas o no? Miren, te las puedes hacer, se las puedes mostrar. Está bueno que muestres tu día a día, porque cuando mostras tu día a día haces que, que te conozcan más. Entonces empiecen a, a, a mirarse, no. Está mal, si, no, si yo viera esto de otro, ¿qué me gustaría? ¿Qué me llamaría la atención? ¿Esto que hice? ¿Está bueno? ¿No está bueno? O sea, empiecen a mirarse, pero para eso se tienen que, que practicar y practicar y practicar y practicar, porque va a ser la única manera que se van a poder dar cuenta que a nadie les gusta. Entonces, eh, como les decía, van a tener que, que practicar. ¿Me fui o estoy ahí? Porque me dijo en un momento que tenía conexión inestable a internet. ¿Estoy bien? Acá Samantha dice que se corta un poco. Ah, ok. ¿Ahí estoy bien de vuelta? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, y, y algo que, a, que, que sí hay que tener súper en cuenta es lo siguiente. Las medidas, yo les puse acá las, las básicas pero cada red social tiene su medida de video, para que quede lindo. No es lo mismo el Story, un reel o TikTok, que si vamos a subir un video a feed, o si lo vamos a poner en, en nuestro canal de YouTube. Entonces, ténganlo en cuenta, yo se las puse, y ahora lo que les quiero compartir, que está bueno para esto, son algunas aplicaciones que les pueden servir. Por ejemplo, CapCut, que es la primera que ven acá, que a mí me la enseñó Sandri, directamente vos le decís para qué vas a querer usar el video y ya te arma la plantilla con las medidas de ese video. Y lo que tiene de bueno CapCut, que está, pero espectacular, es que puedes hacer un montón de cosas con el video. Lo puedes editar, le puedes poner música, lo puedes subtitular, lo puedes cortar y agregarle eh, fotos en el medio. O sea, la verdad es que y, y la verdad es que súper super amigable. Lo, lo empezás a usar y es como al, al toque te das cuenta de lo que hay que hacer. No es algo muy difícil de usar. Yo uso mucho, sobre todo para las fotos, Remini, que es, un, eh, es una aplicación que lo que hace es arreglarte fotos o videos. Para, para arreglar los videos tenés que pagar, o sea, hay como un plus. Pero las fotos, te las, tenés una cantidad de fotos diarias que te las, arregla, te las arregla gratis. Entonces, por ejemplo acá, si ustedes quieren mostrar un antes y un después suyo o de alguna cosa, y tienen cosas viejas que tienen en fotos de papel, y... O la escaneaste o le sacaste una foto en el celular. Esa foto te la arregla y te la deja más linda. Es complejo para fotos muy de primer plano, porque queda como demasiado, pero para las fotos que no son de tan primer plano es espectacular. Y el stop motion. Está bueno porque con eso pueden armar videos en diferentes velocidades, si ustedes quieren mostrar, por ejemplo, cómo hacen todo un proceso de cómo hacen su producto, y quieren dejar el timelapse, ¿vieron eso que vos pones y te muestra todo el proceso en cámara rápida? Bueno, eso lo pueden hacer con Stop Motion. Fíjense, hay un montón de aplicaciones gratis, y que se pueden bajar al celular, y que los van a ayudar a tener videos de mejor calidad. ¿Qué les queda ahora? Practicar, practicar y seguir practicando. Porque la única manera que van a tener de estar cómodos con sus videos es practicarlos muchas, pero muchas veces. Por supuesto, eh, tanto Sandri como yo, los podemos ayudar en diferentes cosas. Eh, yo me recontraencargo y hago mucho, de, de, o sea, de, de, el mano a mano con, con... No me gusta decirles clientes, pero con gente que termina siendo mi amiga, que quiere armar sus videos para redes sociales, o para dar un, un webinar, o para hacer un vivo, porque son profesores, eh, bueno, con esto de la pandemia pasó mucho, que había que empezar a usar el Zoom, o subir cosas a YouTube, y terminé haciendo esto porque amigos míos me decían, che, por favor, enséñame cómo hago, porque no tengo idea, y, y me pongo re nervioso y la paso mal, entonces yo hago mucho de entrenar personas para que puedan hacer sus videos, así que me escriben y, y lo arreglamos, y lo hacemos, no hay problema. Eh, y por supuesto, en todas las demás cosas de las grosetudes de las redes sociales, eh, y de cómo eh, manejar sus redes sociales y todo eso, Sandra, que es la que sabe, de verdad, verdadera, y si la siguen todos en Sede de Emprendedor, que es como llegaron, van a ver que les da consejos espectaculares para todo, incluso para un montón de cosas que yo no entiendo, por ejemplo, como el engagement. Bueno, a... pueden ir Hice un post justamente hablando del engagement Así que pueden ir a sí, ir. A verlo no. Bueno, eh, lo importante es que ahora eh, Todavía tenemos unos minutos para que Cada uno de ustedes nos exprese Cuál es su miedo con la cámara ¿no? Porque eh, sería como clave entender Por dónde quieren o qué consejos les podemos dar nosotras, desde mi lado de la parte de marketing, desde el lado de Vero, de estar mucho tiempo y conocer mucho lo que es la cámara. ¿no? Ahí, eh, Samantha había hecho una pregunta que dice, ¿Cómo me doy cuenta para dónde iría lo que grabo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Para dónde iría lo que, lo que grabo? No sé, Samantha, si querés... Si querés eh, hola. Hola. No, lo que yo digo es, soy, soy eh, no estoy acostumbrada a esto de que vos decías, Vero, de la virtualidad. Eh, yo estoy muy acostumbrada a hablar en público, eh, en público, eh, porque atiendo al público, ¿no? Eh, sí, entonces sí, el, sí. el tete tet, no tengo problema y me expreso y está todo fantástico. Ahora, mirar el puntito de la cámara y hablarle a eso es como que me pierdo porque quiero ver a la gente. Ahora ve, quiero mirar ahí abajo, donde veo un montón de gente, y, y, y ahí me disperso. Mi problema es que me disperso, me da vergüenza, me trabo, y ya me perdí, y no sé para dónde ir. Y tampoco Consejo. me doy cuenta si lo que grabo es para un, una historia de Instagram, para un reel, para YouTube. Consejo primero eh, con el tema del puntito, que recontra sirve. Eh, te pones, ponele que vos vayas a hablar con el celular y lo vas a apoyar en algún lado para poder estar cómoda, ponete atrás una foto de alguien, y hablale a la foto. Entonces, vas a tener a alguien ahí, que, que sea alguien que, que de tu confianza, tu hermana, un hijo, alguien de confianza, y le vas a hablar a esa persona. Entonces, vas a ver la cara de alguien, que no va a estar ahí, pero no importa, te va a dar un poco más de seguridad. Y respecto de para qué red social lo vas a usar, o con qué formato, por eso yo les hablo del guión, porque si vos tenés que decir algo que lo necesitas más de un minuto, ya sabes que no lo puedes usar ni para el feed, ni para una story, y ya sabés que o vas a tener un IGTV, o vas, no sé, si usás canal de YouTube, vas a tener que armar contenido de no menos de cinco minutos, ponele de acuerdo, a tres minutos, Sandra sabe más cuánto tiempo mínimo para YouTube pero de acuerdo a, lo, a, a cuando vos guiones y veas todo lo que querés decir, vas a saber para dónde lo vas a direccionar. Perfecto. Sí, igualmente Bien. me pasa que yo hago guiones, y después cuando lo quiero decir lo digo 300 veces, y, y me siento como, no me puedo ni mirar para criticarme, no sé si les pasa el resto, pero yo no me puedo ni mirar, ¿no? O sea, entonces me cuesta por identificar en qué me estoy equivocando, porque me da hasta vergüenza. Algunos se los mando a Sara, le digo, no sé cómo se lo mira, lo le digo. No sé, el resto Mira, hay dos fácil. cosas ahí que, que estás diciendo que son muy interesantes y una que me olvidé decir, que es no al exceso de práctica en el mismo momento porque cuando vos decís 120 veces lo mismo está claro que a la vez 12 ya no lo querés decir más entonces cuando quieran practicar no practiquen el mismo guión 200 veces practiquen cinco veces uno, cinco veces otro porque si no el cerebro se te cansa y llega un momento que ya lo que decís es un espanto y ya no tenés ganas y estás cansado entonces, no practiquen una hora lo mismo, es como van practicando cositas muy de a poco. Eh, y después a mí me pasaba, al principio, y de hecho todavía me pasa, que yo me veo en los videos y me veo un espanto, y no me gusta lo que veo, y, y, y no me gusta mi voz, y digo, mirá la voz de Pito que tengo, y bla, eh, hay que saber, primero y principal, que lo que nosotros vemos no, nos resulta raro porque nos vemos al revés de lo que de lo que somos. Entonces, eso que vos estás viendo para vos no es, no sos vos, es otra cosa. Entonces, eso es lo primero, es como el primer filtro que hay que pasar. Y después, entender que también la voz que vos estás sintiendo es rara porque no es la voz a la que vos estás acostumbrado. Pero véanse, porque vuelvo, esto no es una operación a corazón abierto, ríanse como se ríen de otros, vuelvo a sugerir lo de los filtros como para amigarse un poco con lo que uno está haciendo, entonces, empezá con los filtros, divertite, no quieras vender nada, grabate boludeando, por decirlo de alguna manera, grabate contando lo que hiciste en el día, contando un chusmerío con una amiga, entonces lo mandás a tu WhatsApp de mamis de, del cole, y lo mandás con esa boca así, y decir, no, no sé lo que me pasó, el verdulero me tiró los perros, no sé, no importa, pero grábate diciendo cosas divertidas, entonces así te vas a empezar a ver como con un poco más de afinidad y no como algo tan serio como estoy haciendo mal esto que quiero vender. Porque es como que uno le pone mucha carga, obvio, porque es el laburo. Sí, sí, sí, obvio, tal cual. Y más cuando recién te lanzás, ¿no? El, el que, el que recién arranca, el que tiene cinco seguidores, como yo, ponele, eh. <risa> Digo cinco porque ahí vi un reel que decía cinco seguidores y me sentí en historia. Es espectacular. Sí. Es, es, es, eh, búsquenlo porque es una maravilla. Cinco una, una señora que dice, eh, yo lo voy a seguir haciendo porque mientras estén mis cinco seguidores lo voy a hacer y me pareció de lo más lindo. ¿Me lo mandaste vos, Andri, eso? Lloré de la risa. Sí, sí, sí. sí. De verdad. <risa> bueno, así que. Bueno, bueno pero tiene que ver. A, a mis cinco seguidores. <risa> pero. El que, es que, es que tiene que ver con eso. Cuando ustedes hablan a la cámara, o cuando ustedes. O sea, yo practico hace muchísimos años frente a la cámara, porque. ¿Qué me, pas, qué me pasa a mí? Los que no me conocen, yo tengo una discapacidad motora. Y los que. Desde los 14 años me miraba al espejo y tenía el, al lado de mi y mi hermana que estaba acá presente puede dar fe, tenía un espejo es arriba de la mesa. Entonces estaba así y me miraba, yo decía y me miraba y sonreía, porque no existían las redes sociales, pero lo que tenía que estar 100% segura de que mi sonrisa, mi gesto tenía que estar impecable. Entonces la práctica hizo que cuando yo prenda la cámara ya sé cómo ponerla, ¿no? Porque otra de las cosas también que cuando uno se graba tenés que buscar tu mejor perfil, no vayas a ponerte loco acá abajo que se te ve toda la papada, o sea, yo siempre busco el mejor perfil para que eh, sentirme cómoda con lo que estoy diciendo, y sentirme cómoda mirándome eh, también cuando quiera volver a verme, ¿no? A veces la práctica es clave. Exacto, y fílmense de todos lados, hasta que vean que se sienten cómodos, fílmense de un perfil, del otro, de frente, más lejos, más cerca, Prueben, prueben, prueben, y van a decir, che, ¿sabes qué? A ah, eh, 70 centímetros de frente, a 15 de atrás, me estoy viendo está bien. Che, si me pongo plano americano me gusta porque no se me ve la panza. No importa, o sea, fíjense cómo se sienten cómodos y vayan por ahí. Después van a tener tiempo de ser más creativos. La creatividad nace haciendo. Si no, Exactamente. no hay creatividad. No, no existe. No. O sea, no, no. a mí se me ocurren miles de cosas porque estoy, ta, haciendo, haciendo, haciendo y haciendo. Entonces, mi recomendación y la de Vero es realmente que practiquen, si no, eh, y practiquen frente a un espejo también. Esto también. de poder verse eh, también está bueno porque eh, nosotros hacemos muchas muecas o festiculamos demasiado y distraemos, ¿no? Yo siempre digo que cuando estamos en historias... No hay que distraer, o sea, si querés dar un mensaje concreto, como dijo Vero, andate un fondo liso, ¿no? Ahora, si querés mostrar branding, mostrá tu marca, mostrarla. Claro. ¿sí? Ahora, si querés contar eh, eh, tus nuevos avances, bueno, fíjate cómo lo vas a contar y qué, en qué momento lo vas a decir. Para mí es fundamental el guión, yo dedico lunes a guionar y martes a grabar. Muy metódica, Gerón. pero tiene que ser fundamental. Sí. Por, por, ¿Por qué hago los lunes la, el guión y el martes la grabación? Porque los viernes publico en la membresía de Sete Emprendedor los cursos que reciben mis alumnos. Entonces, todos los viernes reciben cursos, capacitaciones para los que eh, están en la membresía. ¿no? Entonces, lunes y martes exclusivamente me dedico a eso. Entonces, fíjense cuál es el objetivo final de filmarse, ¿no? Si lo voy a hacer para YouTube, claro. recuerden que no se filmen así para YouTube, se filma así, ¿no? Si van a usar el teléfono. Hoy el teléfono tiene muy buena calidad para poder filmar. Entonces, Totalmente. comprate, comprate un, un, un aro, no son caros, que viene para apoyar, y practica de manera vertical y manera horizontal, porque no, son los, no es el mismo plano. No es el mismo plano y lo tienen que tener en cuenta porque cuando ustedes se filman vertical, van a, se les va a ver una parte y cuando se filman horizontal, otra. Entonces, no es, o sea, vos pones el teléfono a la misma distancia vertical que horizontal y resulta que en una tenés la jeta así y en la otra la jeta te queda divina. Entonces, no es lo mismo. Nada es, igual. <risa> Nada es lo mismo. Nada es lo mismo. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver... Eh, Paula, Mariana, Tomás, bueno, Tomás... Cristina quiere hablar. Sí. Eh, bueno, yo primero de todo, a mí me gustó lo que hiciste este, con la deformación de la imagen, porque... Yo tengo un prejuicio conmigo misma, de que soy una persona grande para mi negocio. Entonces, este, yo incluso ni siquiera digo que tengo tantos años de experiencia. Digo que tengo muchos años de experiencia, pero no digo cuántos, porque hoy es el momento en que todo cambia, eh, se cambia de trabajo, y una persona que se queda en el mismo trabajo como que no está bien visto. Entonces, hay claro. un ayornamiento en esto. Pero, por ejemplo, eh, yo la otra vez me hice una filmación sentado en un sillón no me gustaba, sí. eh, no me gustaba verme, era muy seria, muy formal, entonces me gustó esto de jugar con el humor, y como yo miro otros videos y soy muy crítica todo el tiempo, en realidad yo me tendría que dedicar a la crítica de cualquier cosa, porque tengo muy buen ojo, sí, soy muy buena con esto de la crítica, ¿no? Eh, y yo veo, por ejemplo, videos, eh, el otro día video, hay una, una casa que yo sigo de ropas, Sí. Señoras grande, y había una señora incluso torcida como la jueza Nolasco. Así, torcida, sí. pero a mí me encantó ver el video, porque eran sí. tres personas distintas, de distintas edades, en esa casa vendían ropa para esas señoras que llevaban ¿Bien? muy bien la ropa, que no eran sí. jovencitas, que justamente el público en el que yo me dedico. Claro. Entonces. Eh, y, y otra cosa, por ejemplo, con el humor, eh, no, como no mostrando todo el cuerpo, porque yo soy, soy media gorda y no me gusta mostrarme. Yo tengo un negocio de ropa y donde yo no uso ropa de mi negocio, porque yo, a mí no me importa la ropa, no me interesa la ropa. Y yo visto muy bien a la gente, y sé mucho de lo que hago. Pero a mí no me interesa. Bueno, entonces ¿vos cosas, cosas que te digo, Cris, sí. primero... Sí el humor, eh, sí, sí a los filtros que a vos te parezca que están bien, pero teniendo en cuenta, eh, Sandri, corregime cualquier cosa, por favor, eh, porque que si vos lo que estás vendiendo es imagen, mínimo tenés que tener puesta la ropa que vos vendés mínimo. Sí, pero, pero yo, no, yo vendo una ropa mal. mucho más arreglada que la que yo uso. Yo uso... Está bien, me pero, vos pones, sí. pero vos te pones esa ropa para hacer el video y después en tu vida usás la, la ropa que a vos te guste. Después si en tu vida quieres andar en jodineta es un problema tuyo. Pero sí, o sea, tenés que encontrar ahí la fusión entre que sea algo divertido, pero que la ropa que se vea sea la ropa que vos Digamos tenés. que tengo que negociar conmigo. Exactamente. Sí. A ver, Cristina, una, es como que yo enseñe marketing digital o embudos de venta y yo no los haga. Entonces, qué mejor que cuando entren a tu local, vos también seas una persona que cautive, ¿no? Y que no sea solo es la mujer que me, que me, que me, que me que sabe hacer las cosas. No, no, pero yo soy muy cautivadora, soy muy seductora, pero seducto ¡Ah! porque de todas maneras. No, no, ah, pero, pero, pero... Entonces mira, tenemos mucho buena. favor. ¿Podés seducir? Claro. ¿Sí? Yo soy seductora. Y... Seduzco con la palabra, seduzco con lo que digo, seduzco con lo que pienso y cómo lo digo. Tengo muchas formas de seducir. Y aparte, yo siempre digo, cuando la gente se va y dice, ah, muy bien, qué sé yo qué, siempre les digo, lo mejor de este negocio soy yo. Porque <risas> yo visto, no, yo visto, no desvisto y visto bien. Asesoro bien y nadie sale mal vestido Ni vendo por vender Lo que no se quiere llevar una se llevará la otra o no Pero nunca están mal vestidas Y está muy bien Sí. Pero yo soy lo mejor de mi negocio Eso, mirá. <risa> Está muy bien Bueno, cosas que tenemos que decirles a todos es esto La tienen a Sandri Que para mí es lo más grande que hay Con, con todo lo que es el marketing digital Y aprendan, sáquenle jugo eh, realmente yo no, no tengo palabras para decir todo lo que Sandri me, me enseña siempre Más allá de que es mi amiga y la quiero mucho Y cualquier duda que tienen, me escriben Arroba mi Instagram Les va a llegar un mail con, eh, con, con, con lo que hicimos hoy Apuntadito, practiquen mucho eh, Les vamos a mandar la semana que viene más cosas para que, para que vean Y para que sigan investigando Sí, vamos a mandarles también la repetición de este, de este taller, igualmente va a quedar en YouTube, ya queda en YouTube, así que cuando vos apaguemos, podés irte a YouTube y podés ir de nuevo a ver este, este webinar, les agradezco a todos eh, por haber estado acá conectado, a la gente que está conectada en YouTube, porque no los ves, ¿verdad? pero hay gente conectada en YouTube. Así, así que bueno. YouTube también. Besos a todos, y nos vemos prontito. Por mail les van a llegar mucha información que les va a encantar, que Vero les va a escribir, y les vamos a mandar el resumen ¿sí? de cómo crear videos creativos y profesionales. Bueno, muchísimas gracias.